Por a dónde ir, a dónde llegaré, nada será igual con sol o en la oscuridad. Y creo que será muy difícil y duro suplantar completamente a quien se fue, sobre todo porque fue siempre hermoso. Y porque en amor me dio mucho más que gozo Dejó tanto amor en mí, tanta felicidad Que jamás y por mucho que lo encuentre Jamás será igual y tan importante Como lo fue con ella en cada instante Nada será igual con sol o en la oscuridad. Pasa el tiempo y más que pasa, más que pasa, más que la siento cerca. No veo distancias entre cuando se fue y la realidad natural que vivo hoy. ella supo cambiar mi dolor por amor, supo cubrirme de todo lo que no debía, supo acompañar mis pasos día a día, y nada hizo que cambiara el amor que yo sentía, y ahora a dónde iré, ¿Y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 Con sol o en la oscuridad nada será igual.